Buenas tardes, soy la señora Andrea Modesto, Mojica, familiar de cuatro personas desaparecidas forzadamente el 13 de agosto de 2014 en Iguala, Guerrero, que son mi hijo Luis Alfredo Lagunas, estudiante universitario de 21 años, mi esposo Gildardo Lagunas Anacleto, mi sobrina Marlene Hernández Modesto y de su esposo José Luis Cruz Peralta, padres de cinco menores de edad por policías municipales y que fueron encontrados el 4 de octubre en las seis fosas con 28 personas en Cerro Viejo y Guala Guerrero. Tuvimos muchas dificultades para que las autoridades nos aceptaran la denuncia el 14 de agosto de 2014. Nuestro caso ha quedado invisible completamente, a pesar de ser el único con ocho policías en la cárcel como responsables de la desaparición forzada de nuestras familias no se les buscó ni se pudo prevenir su muerte. Nuestra inconformidad es y sigue siendo la manera tan insensible e irrespetuosa de nuestras autoridades estatales y federales cuando nos entregaron los restos de nuestros familiares el 18 de diciembre de 2014. Además, porque quedaron cinco menores de edad en total desprotección que no han recibido la atención de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Exigimos reparar el daño. Exhorto a las autoridades a que cumplan con su deber y exijo que ya no haya más víctimas como nosotros. Y nuestra pregunta es, ¿por qué nuestro gobierno sigue permitiendo tantas desapariciones y muertes? Gracias.